Tuve la suerte de aprender a programar ordenadores con 16 años y desde entonces estoy enseñando programación. Mi objetivo es que todos los niños sepan programar. Por eso he creado Toolbox. Hoy vamos a ver la aplicación Toolbox. Es una aplicación que entra dentro de vuestro currículo y trabaja en todos los entornos, desde los idiomas, matemáticas, geometría. Vais a ser capaces de hacerlo vosotros solos. ...está incluida dentro del paquete de Guadalinex... ...su instalación es muy fácil también... ...y se descarga del software de la consejería... ...si tenemos servidores propios... ...lo podemos descargar entrando en menú... ...y descargamos la versión de NET o Elin ...y a partir de ahí buscamos en el repositorio... ...de la junta de software... ...y cuando ponemos Toolbox sencillamente... ...darla a instalar y se nos instala". Empieza hace un año... Eh... Y me empezó a gustar la aplicación y me encantaba. Entonces, pues, cada vez veía más dificultades, más cosas, más cosas nuevas y me interesaba mucho. Bien, estamos todos en el escritorio y vamos a empezar con Toolbox. Vamos a ir a Asesorios, lo tenéis en las aplicaciones. Ahí pulsamos Intro cuando lo tenemos y entramos. Y ahora el comando que vamos a teclear es task cero, cero, 1, Robby Y le damos a intro. Me gusta Toolbox porque enseña, enseña matemáticas y a programar. Te da pistas en español y tienes que escribir palabras en inglés que, pues, que vaya hacia arriba, a la derecha, abajo. Robby pues quiere coger una tuerca y tú le tienes que mover para arriba y para abajo. Coge la tuerca cuando tú eh, haces tip o go. En Turbo también se puede hacer problemas de matemática y hay animación de figuras cayendo y también para para saber el radio de un círculo. Estos alumnos tenían escaso interés por el, la asignatura de inglés. A raíz de empezar con el programa este de Toolbox, en su clase con su tutor, pues empezaron a preguntarme cómo se dice esto, cómo se dice lo otro. ¿no? Entonces, eso fue realmente lo que, lo que les motivó para empezar a estudiar inglés. Toolbox permite al alumno mejorar las competencias de su currículo de manera autónoma y aprender un lenguaje de programación que podrá utilizar en sus estudios superiores y durante toda su vida profesional.